De demostrar que no está contaminado. Que también tiene peligros, ¿no? Pues siempre que... hay un <risa> discordia, ¿no? O sea, sí, el que tiene sí, dinero siempre puede, ¿no? sí. puede hacer muchas cosas, pero. Entera, ¿no? Sí, pero siempre puede haber una, un tercero. Entonces, la idea aquí es tratar de encontrar los mecanismos para lograr la igualdad real, para que no eh, un esquema económico esté por encima de un de, una, de un derecho en este caso ambiental, ¿no? pero hay muchos otros casos en los que hay eh, ya sentencias en donde se ha logrado que eh, se igualen los mecanismos para que quien esté en una situación de desventaja pueda hacer valer su derecho bueno, entonces Además de la igualdad antiguo, tenemos el principio de no discriminación. Esto es importante, no sé si ya lo vieron ustedes. Eh, además de estar en la Constitución, está en la Ley Federal para prevenir la discriminación. Y en este caso, hablamos de acciones y hablamos de omisiones. Y eso es muy importante. ¿No? La discriminación no es nada más una, una acción, sino también una falta de acción y lo más importante puede ser con intención o sin intención antes bien podíamos decir ay bueno si sí lo discriminé pero no, yo no quería lo hice en buen plan ¿no? igual hay discriminación ¿no? porque hay afectación de derechos y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y ahora ya hay una lista de cuáles son aquellos derechos a partir de los cuales hay eh, que cuidar que no se discrimine ¿no? antes eran cuatro nada más era lengua, religión este, eh, origen étnico, nacional y en cambio ahora hay una gran gama de motivos por los cuales no se debe discriminar y al final de este artículo dice o cualquier otro motivo no, sí. no hay ninguna razón para discriminar Además de que ya es un delito, que ya tenemos en varias entidades federativas reconocido esto como un delito. Pero si la, el esquema de, de esto es lo que nosotros llamamos como categorías sospechosas. Si nosotros formamos parte de algún grupo social que esté en alguna situación de vulnerabilidad, jurídicamente se considera categoría sospechosa. Y en ese caso las la categorías sospechosas hay que estar pen, pre, pendientes porque se trata de mecanismos a partir de los cuales la pertenencia de una persona a un determinado grupo social lo coloca en una situación de desventaja social pero ahora no solo el formar parte de un grupo en situación de vulnerabilidad este, eh, hay que cuidarlo sino lo que llamamos la interseccionalidad. La interseccionalidad implica que hay personas que sufren discriminación, no solo por formar parte de un grupo social, sino de varios, y que estas interseccionalidades se suman para hacerla más vulnerable. Entonces, aquí podemos encontrar que... <coughs> de todos los grupos en situación de vulnerabilidad las que sufren mayor este, discriminación son las mujeres indígenas de más de 60 años con alguna discapacidad eso lo está en la última encuesta en, eh, contra la discriminación y las interseccionalidades ya tenemos que estudiarlas es decir, ya forman parte de un, una herramienta en el momento en que se hace una interpretación de un derecho ante los tribunales. Las personas que están en alguna situación de, de discriminación tienen derecho a las medidas afirmativas. Las medidas afirmativas son temporales y son únicamente para casos en donde se trate de igualar esta eh, diferencia que hay por la pertenencia a un determinado grupo en situación de vulnerabilidad y un mecanismo <coughs> es que hayan determinados programas sociales que van enfocados a determinados sectores de la, de la sociedad que necesitan salir de esa situación de vulnerabilidad en la que están inmersos <coughs> <coughs> y también hay las cuotas. Las cuotas son mecanismos impuestos que provocan una desigualdad real, pero son para favorecer a aquellos que tienen una circunstancia de eh, vulnerabilidad estructural que no pueden revertir por sí mismos. Es decir, Ustedes recuerdan, desde el 2014 tenemos una reforma constitucional en materia electoral que habla sobre la paridad de género. Se hicieron varios estudios y se señaló que si no se hacía una cuota para que las mujeres ocuparan el 50% de los escaños en el poder legislativo, íbamos a tardar más de 20 años en lograr la igualdad en la toma de decisiones. Para evitarlo, se impuso al Poder Legislativo que el 50% de las mujeres entre a ser legisladoras. Y provocó muchos problemas, pero es el mecanismo que ahorita está en realidad funcionando para lograr la equidad y la igualdad de género en los poderes legislativos. Y aquí podemos tener muchas opiniones. Pero, ¿cuál es la razón para que las mujeres estén en el poder legislativo? Para que la emisión de, la emisión de leyes sea también a favor de la. represente también los intereses de las mujeres. Uh -huh. Una cosa muy simple, ustedes nunca se han preguntado por qué cuando las mujeres van al baño hay una gran fila y en el baño de los hombres nunca hay fila. Por, qué no? ¿Por, no. Hay dos, diez. por las características de género, propias del género femenino. Nada más. Para bueno, más. ¿Sí? Si se dan cuenta, en los baños de los hombres hay mingitorios y hay baños cerrados. Y en el de las mujeres nada más hay baños cerrados. No hay el doble de baños cerrados. Entonces, además de que los hombres se tardan menos, tienen el doble de oportunidad porque pueden ir al baño cerrado o al baño abierto, entre comillas. ¿no? Pero los baños no están hechos con perspectiva de género. No están pensados para lo que se está a una mujer en llegar al Entonces, la idea de plantear que las mujeres estén tomando decisiones es que haya un mecanismo de resolver problemas diferente. Muchas veces que he estado en eventos de legisladoras y legisladores, las, las perdón, de juzgadoras. Las juzgadoras dicen que es difícil aprender a hacer eh, sentencias y que por eso son menos las mujeres que son juezas. puede ser difícil aprender la manera en que los hombres hacen sentencias, pero pueden haber otras maneras de hacer sentencias. El asunto no es cómo haces una sentencia, proemio, considerando, resultando, etc. No. Lo que sirve es cómo resuelves un problema, no cómo haces la sentencia. Y la única manera de que sepamos que hay otras formas de resolver los problemas es con el pensamiento de otras personas que tienen una estructura mental distinta. No que todas y todos hagamos las cosas de la misma manera, sino que encontremos mecanismos diferentes para solucionar problemas. Entonces no se de que las mujeres aprendamos cómo hacen los hombres las cosas. Se trata de que resolvamos los problemas con los mecanismos que tenemos a nuestro alrededor. No necesariamente como ya se hace. Eso es lo que nos enriquece como sociedad. Y de eso es lo que se trata cuando tratamos de incluir a las mujeres en la toma de decisiones encontrar mecanismos diferentes de resolución de problemas ¿Okay? bueno, aquí voy a empezar mi clase pero como ya se me acabó el tiempo ah. eh, les iba a hablar yo del pluralismo jurídico, de lo que implica aunque creo que ya lo vieron ¿qué es el pluralismo jurídico? díganmelo rapidito como se los platicaron o ¿no? como lo vieron acá en la clase. Pues las diferentes formas de, de derecho que puede haber en un mismo lugar. He hecho, eso es el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico son diferentes sistemas normativos que se aplican en un mismo espacio territorial. ¿No? El asunto es cómo delimitamos las competencias para la aplicación de esos distintos métodos porque no se utiliza uno sobre el otro, como elegimos. Y para ello, una manera, entre comillas, fácil de identificar el pluralismo y el ejercicio es esta gráfica. Hay pluralismo cuando en diversos ámbitos utilizamos normas que no se contraponen. Ahí hablamos, por ejemplo, de las normas de la iglesia. bueno pues Son normas religiosas y las usamos cuando vamos a la iglesia. Las normas escolares las cumplimos cuando formamos parte de una escuela. Las normas de la familia las cumplimos porque no nos queda nada. Si queremos tener familia, ¿no? Si no, pues ahí nos vamos a vivir solos. El asunto es, en este tipo de normas, la convivencia se hace a partir de nuestra pertenencia a un determinado grupo social. Si yo quiero formar parte de este grupo social, me adhiero a él cumpliendo sus normas. No necesito que haya un mecanismo de coacción social como hacen el derecho, sino que yo acepto el cumplimiento voluntario de la norma para pertenecer a este grupo social. Eso pasa en las comunidades indígenas. Yo formo parte de una comunidad indígena a partir de que acepto las normas de la comunidad. Y hay muchos que dicen, ah, ay sí, pero es una friega, me, me tengo que, una vez, al, al, un año en mi vida, tengo que ir a la comunidad y cumplir el servicio porque si no, me sacan de la comunidad. Pues sí. Es la norma que tú aceptaste para ser parte de la comunidad. Lo contrario es la expulsión. Si yo no acepto las normas de la comunidad, me excluyo del grupo social. No formo parte de él. Entonces, el pluralismo implica cómo estos mecanismos se interrelacionan para que nosotros formemos parte de un determinado grupo social organizado. Aquí el problema que tenemos en el ámbito jurídico, cuando se hablaba del de reconocimiento de derechos, es que cuando hablamos del de, eh, reconocimiento de las comunidades indígenas, el Estado no las reconoce como entes jurídicos. Entonces, cualquier cosa que se haga en el interior de una comunidad puede ser inválido si no se puede demostrar. Y ese es el problema que tenemos en el ejercicio del derecho. Entonces, les iba a hablar del artículo cuarto, ya más o menos a grandes rasgos ya sabe de él de los ordenamientos jurídicos, los vinculantes, que es el artículo segundo y el convenio 169, y los no vinculantes, la declaración de Naciones Unidas y la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y después, este es el artículo segundo constitucional, el resumen. ¿no? Este artículo, a grandes rasgos, nos reitera lo que tenía el artículo cuarto constitucional, define al pueblo y a la comunidad dice que son las entidades federativas las que deben reconocer a los pueblos y comunidades indígenas reconoce derechos aunque no reconozca el sujeto de derechos y dice que la federación las entidades federativas y en los municipios tienen la obligación de cumplir estos derechos de ahí, bueno esto se los voy a dejar tengo un cuadrito donde dice ¿Cuáles son las reformas constitucionales locales? O sea, ¿Qué entidades federativas se han reconocido derechos? Las tres entidades que no hablan sobre derechos indígenas son Aguascalientes, Tanovil, y Zacatecas. Hay leyes reglamentarias. En 26 entidades federativas tenemos leyes específicas. Algunas de estas leyes nos hablan sobre derechos indígenas a la justicia o de cultura pero nos podemos meter al fondo, muy pocas de ellas nos hablan específicamente del sujeto colectivo de derechos. Y estos son los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es decir, aquellos derechos que tienen todos los pueblos, pero que para hacerlos valer, se requiere la existencia del sujeto jurídico legislación, por ejemplo el, el, sujeto, el reconocimiento del sujeto colectivo ya lo tenemos en 10 entidades federativas algunos están en las constituciones y otras en leyes reglamentarias en muchas de estas el reconocimiento sigue siendo declarativo pero existe ¿no? y después de eso eh, tengo varios casos pero no sé si es posible que, que en otra ocasión yo pueda venir platicar sobre ellos porque de la vez que no sé, este les iba a hacer un, un rápido recuento de, de estos derechos y luego me iba a ir a casos específicos de política pública. ¿Por qué no vemos un poco los casos? Porque sí va a haber este, oportunidad de estudiar los derechos en distintas este, sesiones. ¿no? Ok, entonces podemos dejar los derechos. los casos creo que es muy importante porque es ver cómo se ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si ustedes lo ven? Yo se los paso y alguien los lee y luego los platicamos. ¿Quién, ¿A quién quien? le interesa sobre vivienda? ¿O lo dejo pasar? ¿Sí? ¿Alguien? Yo digo que. Y no sé, por los tiempos, si podemos acotar un poco los espacios o podemos extendernos un no, poquito sí. más en algunos casos. Los casos yo creo que son importantes porque los, esta parte ya empieza a hacer la, el bloque jurídico. Entonces, sí es importante no solamente hablar de los derechos que tenemos, sino cómo los podemos utilizar y cómo se han utilizado. ¿no? Perfecto. Entonces, Perfecto. creo que los casos son este importantes, bien. ¿no? Y sobre todo los casos que implican este tipo de derechos económicos, sociales y culturales. Te toca leer. Muy bien. Bueno, pues, atendiendo un poco a las necesidades del grupo y también, pues, abusando pues, de, de la confianza, eh, vamos a ver el amparo directo en revisión 2441-2014, eh, amparo directo en revisión en materia de vivienda adecuada y segura para personas de escasos recursos. Este caso surgió a partir de la implementación de un programa de vivienda popular en el estado de Guanajuato, del cual se benefició una mujer de escasos recursos. Sin embargo, al no ocupar la vivienda en el plazo establecido en el contrato de compraventa incumplió con una de las cláusulas y se rescindió. Al contestar la demanda civil, la mujer argumentó la inseguridad prevaleciente en la zona, lo cual fue desestimado por el juez de primera instancia. El asunto llegó a la Suprema Corte, cuya primera sala recordó los criterios que se han fijado en materia de vivienda digna y decoroso. Recurrió al IDESC, a la Observación General número 4 del Comité DESC, y concluyó que una vivienda adecuada también debe contar con... Con elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar, incluyendo la seguridad de sus habitantes. No sé si hay alguna pregunta o si pasamos a otro. No, esto es para, para comentarlo, ¿no? Sí. La, la idea es que ustedes puedan identificar algunos casos en los cuales les puedan interesar para que. Estos casos, yo los traigo aquí nada más como un, un ejemplo. Hay dos libros que los contienen, ya podemos decir platicaditos, están en línea, no sé si los, los, están en la lista que les dio Claudia. Eh, se llaman temas electos de derechos humanos, están en la página de la Corte, si no Entonces, los encuentran, me avisan porque quizás van los trabajar. No, los incluimos en, el, en los libros, Ajá. ¿no? En, esta, en este libro eh, hay, hay cuatro ponencias sobre diversos eh, eh, temas. Uno de ellos es eh, sobre los, los casos del de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que implica los mecanismos de judicialización de los casos de, eh, eh, que van encaminados a cuestiones colectivas de derechos. Salud, educación, eh, medio ambiente, todo lo que tenga que ver con cultura. Antes de esto, eh, por ejemplo, en este caso una señora tenía su casa porque en un programa social construyeron estos eh, eh, ¿cómo se llaman? conjuntos habitacionales que están haciendo a una media hora de las ciudades que ustedes ven cuando van en carretera un conjunto de casitas pequeñitas todas iguales a la orilla de la carretera eh, se le entregan a las personas como parte del derecho a la vivienda. Y en este caso, la persona que, que tenía esa vivienda, pues la abandonó porque había mucha inseguridad en la zona. Entonces, además de que estaban muy lejos, les robaban cada día. Y como la abandonó, se la quitaron. Entonces, lo que ella hace en, este, en esta demanda es solicitar no solo que le, re, le regresen su propiedad, sino que el Estado se encargue de que haya seguridad en la colonia para que no solo ella, sino todas las personas puedan vivir bien. Entonces, es un mecanismo del, del ejercicio del derecho a la vivienda, para demostrar que la vivienda no solo es digna y decorosa sino que también debe estar en eh, lugares en donde haya cierta seguridad para el ejercicio real del derecho entonces son casos eh, que, que no son comunes por ejemplo este es un derecho a la salud Ahí se habla de la garantía de acceso a servicios de salud en el idioma de las personas que lo requieran. Y ahí hay un caso. <coughs> si alguien quiere... Sí, leí, pero antes... Este, Dime. Por supuesto, está parado, claro. No se este Está en rojo, Iván, no importa. No hay que ponerlo. Bueno, nada más eh, lo que quería, este, tal vez también pase un poquito de tiempo para, para recuperarte. En la lámina anterior, si ¿sí me puedes poner tantito, porque no todos somos este, puristas, ¿no? Entonces, okay. nada más aclarar, ya lo mencionó la doctora, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto es un tratado internacional de tipo vinculante que nace como hermanito de otro pacto. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 al Senado de Naciones Unidas. Estos dos pactos, sí, desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Para darle entre las discusiones sobre su carácter vinculatorio o no del contenido de la Declaración de 48, adoptan estos pactos como obligatorios. Los pactos se abren a la firma de los tratados, a la firma de los Estados, perdón. Entonces, este, este pacto es firmado por México en los años 80, es también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este, 80-81. Eh, y aquí la cuestión, para entender de dónde viene esto, es que los, todos los documentos internacionales, pero estos tienen una, un órgano de vigilancia de los tratados, es decir, surgen estos eh, mecanismos de tipo vinculatorio a nivel internacional, pero hay un órgano que observa si los estados que firman, que se comprometen, cumplen su tarea, ¿no? Hacen lo que dicen los pactos. Estos órganos están facultados para interpretar el contenido del tratado. Es decir, el tratado puede decir, todas las personas tienen derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda es un derecho de tipo eh, económico, social y cultural. Entonces el derecho a la vivienda se encuentra en ese pacto que está ahí, ¿no? Pero el órgano de vigilancia que se llama Comité DESC, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el órgano facultado para interpretar qué significa ese derecho. Porque como ya lo indicó este, la doctora a lo largo de su exposición, también se pueden ver las contradicciones a la hora del de reconocimiento y el respeto, del reconocimiento de los derechos y de su eficacia. Es decir, los abogados también, como herramientas del sistema, digamos, tradicional, este, también eh, reproducen un, una cuestión que, que, que muchas veces desemboca en estas contradicciones, ¿no? Si está el derecho reconocido, ¿por qué no se cumple? ¿No? Es lo que nos preguntó la doctora hace unos momentos. Entonces, pues, este órgano de vigilancia interpreta por medio de lo que menciona aquí la doctora la observación general número 4, pero hay una serie de observaciones generales. Esas series de observaciones generales hay que verlas, este... Cuando uno está buscando esos derechos que son posiblemente, o han sido posiblemente vulnerados, hay que buscar qué dicen los órganos facultados para la interpretación de esos tratados, al mismo tiempo que la jurisprudencia de los órganos de ese tipo, eh, como las Cortes, para entender a profundidad de qué se trata ese derecho. Entonces, el derecho a la vivienda resulta que no es que todas las personas tengan derecho a la vivienda, como dice el pacto, sino además... Hay que irse a esa observación general número 4 que desarrolla ese derecho y dice, la vivienda debe de ser digna, la vivienda debe ser adecuada, la vivienda debe tener, o sea, garantizar un nivel mínimo de bienestar y muchos otros elementos. Que pues sería al final de cuentas un tratado, o sea el tratado, el pacto interés de derechos económicos, sociales y culturales sería enorme, ¿no? Entonces de eso se tratan las observaciones. Ahora la siguiente lámina que, ponía, eh, que pone la doctora el derecho a la salud, resulta que el derecho a la salud que se establece en el pacto también en este mismo, no es solamente que todas las personas tengan derecho a estar sanos y ya pues a curarse y ya, sino a todo lo que implica el derecho a tener el nivel más alto posible de salud. Esa es la observación general que se refiere, a, es la observación general número 13, creo, a, al derecho a la salud, ¿no? y, que, y que tiene todas estas observaciones de cada uno de los derechos contemplados en el pacto, siempre incluyen en la diversidad cultural, la interculturalidad, los pueblos indígenas, la no discriminación, y varias características que son obligatorias en un sentido eh, inmediato para los estados.